Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar haciendo algo muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo survival de la C... Sí. Lo estamos hackeando. Así que antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? revienten ahora el botoncito de like si quieren una segunda parte. Si quieren que hackee más mapas de Minecraft. Así que, ¿qué están esperando? Dejen su like. También, si no lo hicieron todavía, suscríbanse y activen las notificaciones. Así no se pierden absolutamente nada de lo que subo. Y ahora sí, empecemos. Porque como pueden ver, estoy en un mapa que es de Ela. Le dije a Ela, ¿vos tenés algún mapa en el que juegues a Minecraft de vez en cuando? Y me dijo sí, entonces dije, vamos a verlo, y acá estamos, acá es donde aparecí, así que vamos a ver, no sé si este mapa lo usó alguna vez en un video, si es un mapa en el que ella simplemente juega fuera de cámara, eso no lo sé, vamos a ver acá, miren, miren, miren, estábamos en una aldea, pero acá está su casita, y como estamos en su en su mundo, le vamos a dejar regalitos, y también podemos aprovechar para hacer algunas algunas cositas medio troll ok, acá tiene cultivos y tiene una casa que es rosa No me sorprende que la casa sea rosa La verdad, me parece muy acorde a ella Ok, está linda la casa Ok, tenemos que entrar ¿Dónde está el botón? ¿Qué hace un botón ahí? ¿Se puede poner un botón ahí? No tenía ni idea de que se podía poner un botón ahí Ok, pasamos a la casa Está un poco vacía la casa, ¿no? O sea, tiene acá la cama. Ok. Lo más, lo más necesario en una, casa, en una cama. Lo más necesario en una casa lo tiene. Que es una cama para dormir cuando se hace de noche. Y ya está, tiene comida. ¡Ah! ¡Tiene comida! Ok, se la voy a robar. Y también tiene diamante. Miren, le voy a sacar esto que es lo más importante. Ahí está. Hay otro de los barriles estos, pero ahora no me interesa. Lo que me interesa es que voy a dejarle un regalito. Bueno, y a robarme un par de cosas, como pueden ver. Yo estoy en creativo, así que si viene su mapa eh, survival, yo voy a estar en creativo hoy. Y vamos a agarrar algo de concreto, porque lo que tengo que hacer en primer lugar es algo lindo, ¿no? Sí, no voy a venir acá y solo destruir todo. Aunque un poco vamos a destruir. Pero, shh, no le digan nada, ¿eh? O oh, sí, díganle, díganle, díganle. Vamos a ver por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a escribirle algo lindo. Entonces, vamos a ponerle acá. Sí, vamos a escribirle Linela. Con esto, ok. No puedo poner el bloque. Vamos a escribirle Linela. Creo que va a quedar medio tapado el Linela. Vamos a ver, pues si no lo voy a tener que mover. Pero... Ahí estamos. La idea es ver si podemos escribirlo y que ella cuando lo vea diga, ¡Ay, qué lindo! Me dejó un regalo. Y después... Bueno, sí, lo voy a estar tapando. Voy a tener que moverlo. Y después que se encuentre con la verdadera sorpresa. Ahora sí, ahora sí, el Linela me entra bien. Y lo puse con nuestros colores, obviamente, con violeta y con rosita. Entonces voy a poner Linela. Ahí estamos. Por acá... Listo. Y, bueno, justo ahora me quedo un poco tapada. Pero no pasa nada porque se ve de lejos. Se ve. A menos que lo veamos medio de costado que parece el Linel. Que podría ser como Liniel. Le falta una ahí nada más. Pero no, es Linela, es Linela, es Linela. Ok. La cuestión es. Tenemos esto que es... ¡Ay! Tenemos acá el Linela. Ahora quiero hacer algo diferente. Y es, vamos a ponerle algún regalito para cuando entre a su casa. Para eso, voy a poner ahí, sin que se note, un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Porque no es slabs. Es un... ¡Ah! Esta cosa que pisas y, y, y explota todo si hay una tenete abajo. Claramente es lo que voy a hacer. O puedo hacer un sistema en el que se abra y ella se caiga la lava. Porque así al menos no le destruyo la casa. Entonces, si hago un sistema en el que ella caiga y directamente se abra, se, acá esto, pressure plate Se abra con pistones El tema es como oculto los pistones Es un poco complicado eso, ¿eh? No, me parece que no va a ser posible eh, Porque la idea sería que ella pase por acá Y que explote todo o lo que fuera Obviamente estoy guardando una copia del mapa Para que no le explote todo Y después no tenga eh, forma de recuperarlo, ¿eh? O sea, no crean que no Oh, si no... Mm, ¿Cofre trampa? Estoy pensando Pero me parece que lo que voy a hacer es La clásica buena amiga TNT Porque es la forma más rápida Ok, sí Ahí, Evelyn, muy bien Ok, no la quiero probar ahora Vamos a poner una sola no, no, vamos a poner una sola. Vamos a poner, sí, una sola, sí, una sola. Si sí, no le explota tanto la casa. Es que quiero ser mala, pero a la vez no puedo porque es como, no quiero ser mala con ella. O sea, sí, sí quiero, pero no tan mala, ¿ok? Entonces, le puse linela, le puse una bombita por ahí, pero ya tengo una idea. Esa va a ser una sola bomba, entonces no va a ser tan dañina para ella porque solo le va a explotar un pedacito de la casa. Pónganle que le va a explotar seguramente la parte de la puerta y ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es, por acá voy a poner una... Cabeza, voy a, estoy pensando si poner Su cabeza o la mía Voy a poner la mía porque soy yo la que está entrando En su, eh, en su casa Entonces voy a poner Mi cabe, mi cara y adentro le voy a llenar De tenete entonces cuando ella quiera entrar a ver qué es lo que está pasando, va a volar por los aires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces ponemos esto por acá. Voy a intentar hacer mi cara lo más rápido posible, pero no me saqué los materiales. Así que creo que lo mejor sería, antes que nada, sacarme los materiales y después sí ponerme a construirla. Estoy intentando construir y se me pone Este señor acá a molestar En el medio, o sea, tenía que ponerse De verdad en el medio, bueno, miren No me importa, yo voy a seguir construyendo Sus llamas si quedan adentro, después las voy a dejar Que se pongan en un lugar a salvo No voy a matar a las pobres llamitas, quédense Tranquilos, vamos a poner lo que viene Siendo acá el pelo Por ambos lados, creo, no sé bien Cómo es mi esquina, a ver, o sea, no me acuerdo Si sí, por ambos lados pelo, ahí estamos Perfecto, y ahora tenemos Que hacer nuestra cabeza. La parte por acá Entonces, lo que vamos a hacer es Así, genial, el pelo Ahí estamos Esta es la forma más o menos de mi pelo Así Ahí es mi pelo Ahí es mi pelo Y arriba de esto tenemos que poner lo que viene siendo Nuestro gorrito de pato Así que, si no me equivoco, acaba el gorro de pato Ahí vamos a poner este más Ay, No sé si era así o al revés Sí, el más oscuro iba arriba El otro por acá, así Y tenemos que ponerle los ojitos Al pato que van acá Listo, y todo lo demás lo llenamos Miren a las, las llamas quedaron ahí en el medio Es como, señor, saca sus llamas de ahí, por favor Se lo pido Que no Me está, me está arruinando los planes A ver, vamos a empujar a las llamas fuera ¿Puedo empujarlas? ¿Puedo empujarlas? No quiero que mueran las llamas Operación salva la llama A ver si podemos hacer que el señor se vaya Tipo golpearlo y que sus llamas se vayan con él ¡Señor! ¡Váyase! ¡Que me está molestando el plan! ¡Váyase, señor! Ahí está. Gracias. Muchas gracias. ¡No, señor! Ese, ese aldeano está eh, molestando bastante. A ver si logramos que se vaya antes de cerrar la casa. Eh, o hacerla más chiquitita. Cosa de que no queden adentro. Ir empujándolos. Váyanse. Ay, ¡No! ¡Maldita sea que se ponen ahí en el medio! Ahí está, se fueron. Menos mal porque estaba siendo ya eh, un poco complicado. ¿Saben? Un poco molesto. Paren porque me había olvidado de que, claro, yo tengo esto del pato. Entonces acá tiene que ser toda la capucha del pato. Así que vamos a poner la capucha por acá. Vamos a hacer Porque mi cabeza tiene la capucha así O sea, la capucha baja más o menos así Después así. Señor, usted no entiende El señor no entiende, el señor no entiende El señor quiere que todo, de verdad ¿eh? Que todo explote y, y él con todo, así que vamos a hacer una pequeña ca Casita acá, donde esté nuestra Cabeza, como para decirle a la Tipo, mira, te dejé un regalito adentro Mi presencia en tu mundo, bla bla bla Y después de eso Cuando ella entre para verlo a explotar todo. <risa> Tenemos ya la cabeza terminada. Ahora estoy desde adentro y lo que voy a hacer es poner TNT. Y ustedes deben decir pero estás poniendo TNT por fuera. ¿Por qué? Porque como pueden ver la entrada está acá. La cosa es la siguiente. Si ella llega a entrar y se da cuenta de que pisó una pressure plate y que va a explotar todo, va a salir corriendo. ¿No? Bueno, en ese caso... No va a poder correr muy lejos porque igual la TNT la va a atrapar. Bueno, acá no voy a poner tanta TNT porque si no va a ser un lío. Entonces vamos a poner algo así. Yo creo que así es suficiente o más que suficiente incluso. Vamos a eh, cerrar acá y otra acá también. Perfecto. Entonces vamos a cerrar por acá. Vamos a esperar a que nadie más entre hasta que ella no entre. Porque si no le va a explotar otra persona literalmente. Espero que los aldeanos no entren. Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar las puertas Por las dudas de que venga un aldeano Porque todavía es seguro hacerlo Pero después ya no Entonces como la aldea está muy cerca Y tengo miedo de que un aldeano entre y explote todo Antes de que ella pueda llegar Lo que voy a hacer es poner puertas de hierro Pero para que no sospeche de nada Le voy a poner un cofre eh, O le voy a dibujar un corazón en la pared o algo así Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a cubrirnos Como para que ella no se entere de lo que está pasando Vamos a hacer un corazón en la pared entonces, a ver si puedo hacerlo así Creo que creo que sí, tal vez no, no sé si me va a salir un corazón, creo que me va a quedar horrendo Pero no importa, lo que importa es como que sirva de, de un poco de fachada, ¿no? De como de, mira, si sí, esto no va a aparecer un corazón, claramente O sí A ver, vamos a ver qué es lo que queda No Bueno, no, parece un marcial Bueno, da igual, da igual que sea lo que parezca se va a quedar así. <risa> Se va a quedar así. Es lo mejor que puedo hacer en el espacio que tengo. Así que este, en teoría, es mi corazón. ¿Ok? Y abajo vamos a poner un cofre. Como para que vea como... Ey, te dejé un regalo. Entonces, vamos a poner esto por acá. Y ahora, lo más importante... Se largó a llover. Ok, vamos a poner un botón para que los aldeanos no puedan pasar. Y tenemos que poner las pressure plate. Y una vez que ponemos las pressure plate, tener mucho cuidado porque ahora sí eh, cualquier cosa puede volar esto. Pero volarlo. Así que vamos a salir por arriba donde nada puede hacernos volar a nosotros. Ahí está. Perfecto. Y ya tenemos esto. Lo único que nos falta es ponerle... Vamos a ponerle... Puse la entrada por atrás para que tengan que buscarla. Y vamos a ponerle eh, un libro... Y vamos a escribirle. Entonces, en el libro, vamos a poner el libro tipo por acá. Y voy a ponerle... Te dejé un, re, eh, un regalito con todo mi amor, algo así. Eh, pa, uy, no estoy escribiendo. Pensé que estaba escribiendo. No me está... Ah, claro, porque tengo, no tengo el libro en la mano. Es... es. Eh, estoy aprendiendo a jugar Minecraft, chicos Como pueden ver, paren, lo que tengo que hacer es Primero, le pone el libro Para ella Un regalito con Muchísimo amor Te quiero Demasiado Linita Ahí está, la parte de que la quiero es verdad, eh Que no puede, no significa que no pueda trolearla Y vamos a firmarlo Ahí está, vamos a firmarlo y vamos a poner Regalo Ahí está Y vamos a cerrar el libro Vamos a dejarlo ahí Entonces cuando ella venga acá Va a agarrar ahí Y va a decir ¡Oh! Un regalo Va a ir a abrir la puerta Tocar el botón Entrar Y ¡Pum! Va a volar todo En su casa solo puse una TNT Para que no pase nada ¡Ah! No! Vamos a hacer que el día se... Paren, paren, paren, paren. Necesitamos eh, proteger a los aldeanos. Protege a los aldeanos. Protege a los aldeanos. ¡Muere malo! ¡Muere malo! ¡Muere malo! Que no quiero que... ¡Paren! Vamos a poner eh, para que deje de llover. Weather clear. Listo. Ahora sí. Listo. Genial. Ya está todo como antes. Es un aldeano más, un aldeano menos. No creo que se entere. Espero que no se entere. Pero pero bueno, chicos Nos metimos en su mundo Estuvimos ahí haciendo un par de cositas Y espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse Que están esperando También vayan al canal de ELA a ver sus videos Y suscríbanse, que están esperando también Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima, ¡Chau! Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión